Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Feliz sábado para todos. Concluyendo ya esta semana, nos ponemos en la santa presencia del Señor. Para dar gracias, para alabar, bendecir y glorificar al Señor. Esta oración la llevamos a Dios a través de la intercesión de la Virgen María. Señor, gracias por todo. Madrecita Santa, lleva esta acción de gracias a los pies de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, concluye este tiempo ordinario ya, el último día de este año litúrgico. Mañana iniciamos el nuevo año litúrgico con el primer domingo de Adviento. Y la palabra nos regala hoy el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículos 34 al 36. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, tengan cuidado, no se les embote la mente con el vicio, la bebida y los agobios de la vida, y se les eche encima de repente aquel día porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estén siempre despiertos, pidiendo fuerza para escapar de todo lo que está por venir y mantenerse en pie ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, esta palabra tan oportuna, hoy sábado, cuando uno ve tanto desorden, Dios mío, que nos embota la mente, mucha gente se deja llevar del licor, del desorden, de, de las pasiones, y, y dice ahí, Estén despiertos para no dejar escapar lo que está por venir, a mantenernos en pie. Con la gracia y la fuerza de Dios, vamos a mantenernos en pie. Que el Señor nos ilumine nos llene su gracia y su sabiduría. Feliz día para todos. Que la Virgen interceda por nosotros. Amén.